pertenecía a un hogar de un antiguo periodista, de modo que yo me había criado en ese ambiente, digamos, ¿no? de, de, de adolescente. Y en mi padre, por una posición que circunstancialmente tuvo de, de, de que disponía de fondos y dinero, compraba todos los diarios de Buenos Aires y todos los diarios de Córdoba principio, la voz del interior, este, el, el, el expertino a la tarde del Córdoba y por supuesto la nación, la prensa. Y yo leía todo eso. Imagínense la información y la formación que tenía en comunicación, digamos así. Tan es así que eh, vi una vez en un pequeño recuadrito en, la, en el diario La Prensa eh, de que se había llamado a um, Beicasa para América Latina, cuatro becas, y me gané la beca Alberto Gainza Paz del diario La Prensa, para estudiar en Estados Unidos. Partí entonces con mi joven esposa, tenía 21 años, a los Estados Unidos, y ahí, que no me gustaba estar en ese contexto, pedí autorización a Gainza Paz para ir a continuar la beca en México, y me autorizó a don Gainza Paz un gesto de él, porque la beca era para conocer el pueblo norteamericano. Pero a él le gustaba cómo escribía yo, nada menos que a Gain y entonces me permitió ir a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tuve muy buen maestro, eh, Pablo González Casanova, sociólogo y antropólogo, en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, pero yo siempre formando formándome eh, en esto de la comunicación. Debía de ser una cosa curiosa que me dijo mi padre cuando yo me inserté en el diario Córdoba. Que él, que había sido periodista toda la vida, me dijo, Raúl, eh, no te quedes en el periodismo. No, le digo, padre, ¿por qué? Son ideas para 24 horas. Me dijo, él. Efectivamente, ¿no es cierto? Los fenómenos de los hechos que ocurren son hoy de mucha vigencia, de acá a una semana, 10 días. Es como si desaparecieran y apareciera otro flujo de información. Pero el proceso comunicativo es esa transmisión constante de, de información, ¿no es cierto? Mi padre me educó con aforismos. Entonces, eh, un aforismo interesante, casi más que el anterior, es este. Me dice, cuando yo tenía unos 17 años, ¿qué vas a seguir como carrera universitaria? Y le digo, padre, me gustaría ser filósofo. Entonces me, me, me mira así detenidamente y me dice, mire Raúl, mientras los filósofos meditan, el hambre y el amor mueven el mundo. Entonces yo ahí descubrí la sociología como una interpretación de la realidad y para tender a poder escribir un periodismo más de opinión, digamos así, que trascendiera eso de las 24 horas? Hacer una interpretación de la realidad social, de los procesos históricos inmediatos, o anteriores, y lo que podía venir. Entonces, ver en ese, en ese, en ese proceso que es comunicativo, de transmisión de información, un, una cierta mayor profundidad en la visión, en el análisis. ¿no? Yo me había formado con un maestro, Silvio Frondizi, hermano del Presidente, en la filosofía de la praxis. Pero cuando yo, siendo socialista, este, y acá viene otro forismo ¿no? Porque le digo a mi padre, padre, este, me hice socialista. Entonces él me miró hace unos segundos y me dijo, según su estilo, mira Raúl, vos tenés un sarampión socialista. Ya se te va a pasar. Yo no le hice mayormente caso y fui al Partido Socialista para ver ahí el movimiento obrero, pero eran todos señores de traje, corbata, pierna cruzada, que estaban ahí fumando en una reunión así de clase media. Este, había un, un solo trabajador manual que era un sastre, que era el que estaba mejor vestido. Y yo digo, ¿dónde está el proletariado? que dice Karl Marx, que yo había leído en la biblioteca. Pero digo, claro, está en el peronismo. De la creación de la Escuela de Ciencias de la Información tengo un recuerdo bastante preciso porque yo tenía una antigua amistad con Adelmo Montenegro que fue el verdadero fundador, ¿no es cierto? Eh, ahí en el orden nacional estaba la anuncia del presidente que le decían que era una dicta blanda porque ya no era la dictadura de Onganía que venía de antes. Y este, Don Adelmo era un hombre liberal progresista, digamos así. Este, yo había trabajado con él eh, como ocho años en el diario Córdoba, el despertino. Este, así que era, habíamos sido colegas y además él era eh, de mucha amistad con mi padre que había sido periodista eh, lo mismo que Adelmo y entonces había visitas de la familia cuando yo era niño casi así que con don Adelmo que como tercera cuestión lo había tenido de profesor de filosofía que hice dos años de la carrera de historia teníamos una gran intimidad entonces yo hablé mucho con él eh, me dice mire usted Ávila por un lado tiene título universitario y, por, y a la vez tiene la práctica del periodismo en una redacción. En general, dice, los periodistas no tienen título y los universitarios no tienen práctica de haber trabajado en lo que es el periodismo. Entonces yo unía ahí una práctica con, con una formación teórica, ¿no es cierto? Él, eh, cuando lo visité, eh, yo le llevaba mi currículum de la maestría en Sociología y él me pidió si le podía dictar periodismo 1, digamos, o asumir la cátedra de periodismo de primer año. Yo le dije que prefería... No, me dice, está en segundo año sociología. Bueno, espero el segundo año. Bueno, me despedí, después lo visité alguna otra vez así, esporádicamente, pero quedó ahí, como digo, mi currículum, y esa entrevista que consideró Adelmo que era fructífera, había sido fructífera, este para poner en marcha la escuela. Eh, ayudé con un pequeño empujoncito por mis conocimientos universitarios y de, de la gente preparada en comunicación, digamos. ¿no? En el año 73, en otro contexto histórico, curiosamente, este, de, de nuestra Argentina, que es muy cambiante sobre todo en esos años, resulta que había ganado campo a las elecciones y había como conducción de la escuela un director llamado Grasso y un secretario académico llamado Alfredo Paiva que eran el director y el secretario académico de la escuela. Y ellos me llamaron por teléfono para que yo me hiciera cargo de la cátedra de Sociología. Así que fue para mí una sorpresa y además un cambio sustancial desde de, de Adelmo Montenegro y su personalidad de filósofo y de pensador, así liberal progresista a estos jóvenes que habían adherido a eso eh, de, de los montoneros que por haber fusilado a Arambur y por otros motivos eh, habían impresionado mucho a la sociedad argentina y sobre todo al movimiento peronista ¿no? yo debo confesar que yo pertenecía a un llamado Movimiento Revolucionario Peronista. Y cuando los expulsan de la plaza, en mayo del 74, yo llevaba, digamos así, cuando mucho, un año, un año y medio, en la escuela. Claro que la escuela era muy joven, pero yo no era de los profesores más antiguos. Y ahí, este, el rector consultó a estudiantes y profesores y consideraron que yo eh, tenía que pasar a conducir la escuela. Digamos que en ese momento eh, se consideró que yo podía, quizás por el atractivo del programa que yo enseñaba con Antonio Gramsci y algunas ideas diferentes de la clásica sociología europea de Durgen, Weber, ¿no es cierto? Eh, Conte, por así decirlo, la sociología tradicional, yo innovaba un poco en el programa. Y eso atrajo eh, a los alumnos, digamos, ¿no? En relación a la universidad y su composición social, digamos, eh, a mí me preocupaba mucho saber cuántos hijos de trabajadores manuales había en la universidad y era muy difícil encontrar algunos. Podría apreciarse más o menos que un 5% podía ser, cuando mucho. O sea que había un 95% que eran de los estratos medios y altos. Este, y eso que aquí habíamos tenido la famosa reforma universitaria de 18, eh, 1918, eh, del manifiesto liminar de, de, de, de, de, de deodoro Roca, que desde esta aldea que era Córdoba repercutió en toda Latinoamérica y llegó hasta México. Pero no obstante eso, que fue una explosión, Córdoba, como ha sido siempre muy conservadora, y además venía estudiante del noroeste argentino, un tanto también tradicional, eran hijos de empleados públicos, de la pequeña burguesía, la mayoría de los estudiantes. Pero había una característica especial en, en ciencias de la información, y es que era el sector más politizado que tenía la universidad. Oh, eso fue tremendo eh, haberlo vivido porque estábamos ahí en la actual escuela de letras en Caseros y Vélez Arfiel, y los muchachos y las chicas ante cualquier situación salían y detenían el tránsito en lo que le llamaban en esa época la avenida Ancha que era la avenida Vélez Sarfield que venía General Paz y bueno, este... Cuando me eligieron director, me acuerdo, Francisco Luperi, el rector, me dice Mire Ávila, usted es el único que puede llegar a calmar esos jóvenes estudiantes y convenza a los de que se reúnan más vale en la Plaza San Martín, que quedaba dos o tres cuadras y no que nos corten tanto el tránsito porque la municipalidad nos ha comunicado que hay una alteración constante de la vida de la ciudad por esa carrera nueva que es ciencias de la información. Y efectivamente tuve consenso de los estudiantes de canalizar sus inquietudes un poco más este, digamos, de menos, menos menos estrepitosamente, digamos así. ¿no? Ocurrió con los acontecimientos que pasaban o transcurrían tan rápido en Argentina, que cuando eh, Perón mm, se disgusta con las políticas que impulsaba eh, ahí eh, el tío que le decían a Cámpora y lo hace renunciar y él asume ya muy mayor, eh, dura y es un interés no breve porque él muere, y ahí queda entonces Isabel Perón y López Sega. Y cuando eso sucede, hay un cambio. El sector que yo conocía, Francisco Luperi, renuncia, y viene un, un sector que era un médico del de, eh, Hospital de Clínicas. Otro tipo de personalidad. Entonces yo este, presento la renuncia como director. Y este. Mario Menzo, que así se llamaba el médico, eh, no la aceptaba. Y bueno, aunque es improlijo lo que voy a decir, cuando pasa un mes así voy y le insisto, doctor Menzo, ¿cuándo me va a, recibir, a, a aceptar la renuncia? Me dijo una expresión muy fea que no sé si repetir. Me dijo como si estuviera allá en el hospital de clínica, ya vamos a encontrar un culo de donde sacar sangre, me dijo así. Lo cierto es que pasan otros 15 días más y me aceptan la renuncia y nombran un profesor de latín del Montserrat como director de esa disciplina emergente que era la comunicación social, nombran un profesor de latín muy conservador del Montserrat. Según mi memoria, requena eh, el nombre del profesor de latín. Eh, era un hombre gris, digamos, un hombre secundario, chiquito, bajito e insignificante, pero venía a cumplir esa misión de pasar la escoba, digamos así, ¿no? El profesor este, señor, vino, este, eh, vio mi programa, lo digirió no sé cómo, y este, me permitió terminar el semestre, digamos, eh, pero... Cuando se da ya el 75, sí. él no me renombró la designación. Es una época de hegemonía de eh, Benjamín Menéndez, que él... Ya en el 75, eh, sí. Claro, fíjense que él pasa por la casa paterna, donde había la biblioteca, todo, eh, y donde yo... Tenía ahí a mi madre y estaba el estudio que decía Doctor Ávila como si yo fuera un abogado así tradicional de Córdoba. Entonces, este, yo, yo vivía, para creer mis hijos, los quise hacer allá en Pirredón 2000, en un nuevo barrio, con parejas nuevas y otra vida, digamos. No quise que los hijos se criaran en este barrio, medio elitista, medio raro. Entonces cuando llega un atardecer, que yo iba a las 18 así para sentarme como si fuera un abogado, este, me dice mi madre, pasó el ejército y se llevaron a la biblioteca de papá, o sea de mi padre. Eh, y me dijeron este mensaje, que te presentes al tercer cuerpo. Entonces yo digo, ¿qué hago? Le digo a mi señora que renuncia a tribunales donde ella trabajaba. Cargo a los hijos de cinco años para abajo, tres años, dos años, y me voy eh, al exilio o me quedo. Y como, curiosamente, Silvio Frondizi me había formado como revolucionario, pero con seudónimo, yo tenía todo nombre de un tal Florencio Vila, que era mi seudónimo. Entonces, cuando en el tercer cuerpo me interrogan, que me tuvieron con la banda así en los ojos, y a veces las manos atadas atrás, pero por ahí las soltaban, me dicen, por ejemplo, levántate la venda, levanto la venda así, dice, ¿por qué tenés este libro? Mira así, Vladimir Ilichu Aleanov, Lenin, que quiere decir hierro, que es el imperialismo? Y usted sabe qué cosa curiosa, lo había comprado mi padre, ese librito. Y le digo, no, mire, este librito lo compró mi padre. Ah, tu viejo era Bolche, me dice, tipo, así era el interrogatorio. No, le digo, él quería saber qué era este fenómeno y vio ese libro, ni sabría, quién sabe. Él era antiperonista, anticomunista, le digo, imagínese. Ese librito lo leyó porque vio el título. De... Sigue un poco más adelante. Y usted sabe cómo me salvé yo. Resulta que cuando con Obregón Cano y Atilio López, llegamos al gobierno en el 73 con el movimiento revolucionario peronista, antes, don Obregón Cano, que me quería mucho, y tenía un Ateneo acá muy cerca, en Chacabuco el 600, tenía un Ateneo y me había dicho, Raúl, ¿por qué no expone usted... ¿Qué es la patria? Cuando le digo, de acá unos 15 días. Entonces yo preparé las fichitas. Este, y a los 15 días, en base a Raúl Escalabrino Ortiz, J.J. Hernández Arregui, Arturo Jabrecha, etc. les expuse que era la patria, de esos viejos peronistas. Yo era un, un único joven, casi ya en el Ateneo, Y guardé las fichas. Cuando me dicen, levantate la venda, y me dicen, ¿quién escribió esto? Yo le digo, es mi letra, eran las fichitas sobre qué es la patria. Deliberaron un rato ahí, en una, en una piecita conexa, y yo sentía que decían, no puede ser comunista, mirá lo que dice de la patria. Y salieron y me dice, este, andate no sí, sé, saca, sacan el cinto, no me lo no devolvieron tampoco la plata, me vine caminando a mi casa y me había salvado gracias a esas fichas que me había encargado Ricardo Breón Cano y en el, en el, el que yo había guardado en la biblioteca paterna donde en parte tenía cosas mías. En el año 83, eh, que sube el Fonsín, eh, después de la dictadura militar, se dicta ahí una ley que nos reincorpora a todos los profesores de Santiago en el 75-76. Entonces me reincorporo, eh, felizmente que ya eh, funcionaba en la ciudad universitaria, me reincorporo a ciencias de la información. Eh, fue un, una gran satisfacción. Me incorporaron también al trabajo social. Y este, ahí eh, empecé a dictar la, la materia eh, y cuando, avanzado un tiempo, allá en el 95-96, se dio la posibilidad de ser director, yo mmm, fijé una serie de objetivos para la carrera. Este, para la clase de Comunicación Social, que yo vislumbraba que, que tenía que eh, venir o, o, o llegar a constituirse, eh, no, no recuerdo los puntos, pero me acuerdo que fueron 8 o 10 puntos que atrajeron mucho a los estudiantes y a algunos profesores también, quizás por el atractivo del programa que yo enseñaba con Antonio Gramsci y algunas ideas diferentes de la clásica sociología europea de Durgen, Weber, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación eh, la idea era, para mí, central, ver cómo se podía ir hacia una comunicación más que una información. Fue un periodo de bastante eh, democracia para nosotros, ¿no es cierto? Lo sentíamos eso acentuado como una cosa casi libertaria, digamos, porque este, eh, en esas condiciones nosotros podíamos hacer proyectos, planificar eh, y tener eh, diálogos o tener este, propuestas eh, que antes habían sido imposibles por ciertos condicionantes que había y por, porque no había un avance, digamos así, de los ...de los conocimientos, del contexto nacional e incluso internacional. Había cambiado un poco el mundo, digamos, y el, el país, si bien había un, un gobierno este, que estaba representado por Carlos Saúl Menem... ...que era un hombre que no había sido consecuente con lo que él había anunciado en su campaña electoral inicial... Nosotros éramos críticos de, de, de, de la presidencia de Carlos Saúl Menem, por inconsecuentes, digamos así, y eh, nos centrábamos en la, en la lucha universitaria en siempre buscar de que la carrera se transformara en facultad de comunicación. Ese era el anhelo siempre que nos motivaba y nos, nos llevaba a, a, a trabajar y tomar contactos y gestionar pero quedaban a lo mejor algún algún progreso algún algún pequeño digamos algún, algún avance en algo pero hubo que seguir esperando y seguir esperando. yo era muy consciente del dominio que ejercía la facultad de derecho sobre las ciencias sociales y en este caso las ciencias de la información, porque eh, eh, ahí estaba, en, en, en la Facultad de Derecho, una, una parte de la élite cordobesa y de ese sector conservador muy acendrado, muy acentuado. ¿no? En la sala de profesores ahí de la Facultad de Derecho se llegó incluso, en una época un poco anterior, a designar el gobernador de Córdoba. No nos querían dejar desplegar la propia identidad de lo que era una casera de comunicación querían tenernos subsumidos o bajo el dominio de ese ambiente conservador del derecho y las ciencias sociales que mencionamos. Y bueno, ahí este, la cuestión era buscar desde el rectorado, sobre todo, que nos permitieran eh, avanzar como facultad. Pero eh, los rectorados... Incluso algunos no tan conservadores, por ejemplo, un tal Francisco José de Lich, que se la daba de progresista, detenían ese proceso, no querían el protagonismo de una facultad de comunicación. Es como si le tuvieran algunas reservas, si temieran que eso emergiera demasiado, pero lo cierto es que no nos daban lugar a que aflorara como facultad eh, la carrera de Comunicación y, y eso... Y, y los proyectos morían morían, había proyectos, anteproyectos, impulsos iniciativas sucesivas y, y caían en saco roto no, no, no, no había caso lo mismo lo escuché en a Trabajo Social pero con menos peso no y bueno, pero después de 40 años recién eso se, se logra quebrar, digamos. Así que la cantidad de tiempo, hasta la creación acá de la, de, la, de la carrera equivalente a ciencias de la información o comunicación social, es enorme, es enorme. Lamentablemente, se ha dado un, una monopolización a partir de Clarín, que es propietario de ese diario, pero a la vez es propietario, ya sabemos, de La Voz del Interior y de muchos diarios provinciales, es propietario del Radio Mitre, eh, es propietario de TN, ¿no es cierto?, del canal principal eh, eh, televisivo, cosa que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, quien tiene un diario no puede tener un canal, o quien tiene una radio no puede tener otro medio, digamos, audiovisual ni, ni gráfico. Este, de modo que acá haría falta una legislación, porque entonces eh, los periodistas tienen que trabajar para esos patrones, digamos, este, para esos sectores dominantes, eh, digamos, eh, siguiendo la línea de, de, de editorial de esos diarios, eh, sin poder exponer por sí mismo. Un pensamiento diferente, ¿no? Eh, hay, digamos, una cierta situación condicionante que son pocos lo, lo, los canales en que aparece a, a la posibilidad de, de opinar diferente para el periodista. Y en el caso de, Chronic, de, de, de sí. Eh, de, de, de algún, algún diario diferente, ¿no es cierto? Página 12, eh, eso es casi excepcional, ¿no es cierto? El, el conjunto de diarios este, eh, es, eh, es, es el, según los sectores dominantes. Yo pude ser columnista de La Voz del Interior, por ejemplo, durante muchos años, pero desde que aparece el gobierno de Macri, o el macrismo, ya no pude este, seguir escribiendo en la voz porque yo siempre lo he hecho de un punto de vista crítico pero no, no, no, eh, no, no permiten en la voz una nota crítica eh, hacia el macrismo, hacia el liberalismo, el neoliberalismo, etc. Este, eh, entonces eh, es un condicionante que perjudica mucho eh, la posibilidad de un periodismo mucho más libre, mucho más este, progresista, mucho más periodismo de opinión que pueda ser así creativo, fructífero, que hubiera distintos canales, distintos medios que, para expresarse, y eso no, no es posible actualmente. El periodismo está muy restringido en ese sentido, muy este, condicionado, dominado, digamos así, ¿no? Eh, es una pena, una pena. Pero bueno, eh, así se ha dado. En eso la carrera de comunicación, la facultad, este, es este, una carrera que tiene un profesorado y tiene una orientación siempre avanzada y crítica y va formando profesionales capacitados para hacer otro tipo de periodismo. Este, falta el capital o el medio donde ellos puedan insertarse. Pero eh, la función que cumple la carrera es extraordinaria. Es, es, es muy buena la formación eh, del perfil de, del periodista, del comunicador. Es una cosa que habla muy bien de, de la Facultad de Comunicación Social. Eh, y eh, es muy meritorio la formación que se da a los, a los estudiantes. Eh, ellos, tienen una formación crítica, una formación completa.